El futbolista español Alejandro Arribas del conjunto de los bravos de Juárez dentro de la Liga MX no se achica y apunta al triunfo en su encuentro frente al equipo del Santos Laguna en las acciones de la jornada 6 de este torneo clausura 2023. El zaguero central del equipo de fronterizos comandados por el director técnico argentino Hernán Cristante aprovechó sus redes sociales para lanzar este mensaje después de la victoria que sacaron como visitantes en el estadio Craacan frente a los cañoneros. Máxima motivación y ambición para esta semana tras la gran victoria del viernes, más tres puntos juntos por todas Juárez FC. Contigo más bravos, fue el mensaje del defensor español. Alejandro Arriba fue contundente en su mensaje destacando que los bravos de Juárez se encuentran muy motivados y con gran ambición de cara al encuentro que tendrán este sábado como locales frente al Santos Laguna del entrenador Eduardo Fentanes.